2021 por Telenor Telenor todos sus canales también a través de su portal Telenor.com eh, nuestras redes sociales así como Canal América primer canal en alta definición en la ciudad de Nueva York el canal de los dominicanos Canal América bien miren, de verdad que cuando uno se encuentra con personas que entregan parte de su vida parte de su tiempo para ayudar a otros principalmente ayudarlo a salir un flagelo como lo es el vicio de las drogas ¿eh? que tantos dominicanos, tantos latinos nos ha costado ver una gente con vicio es prácticamente ver una gente sin vida, y aquí tenemos al doctor Bernal de alfo quien es presidente Kjalfov Kjalfov, el, el, el es un poco difícil eh, un, un hombre que viene italiano eh, de, de, Cubano, polaco. Eh, polaco, casado con una venezolana, señor, ¿eh? Berna Kialfof. Sí, ella se llama María, es muy importante. María, bienvenido, doctor. Yo quiero, quiero verme en vivo la próxima. Sí, háblame, eh, doctor, de esta fundación, Fundación for Drug Free World, Fundación Libre de Drogas, Mundo Libre de Drogas. Sí, Fundación de un Mundo Libre de Drogas. Ok, eh, la Fundación Mundo Libre de Drogas es una organización sin fines de lucro internacional. Está en 123 países en 22 idiomas y los, pro, los materiales son proporcionados para educar a los jóvenes. Hay una data muy importante entender y tener es que si podemos educar al joven antes de 21 años y no empieza a tomar las drogas, nunca la va a tomar en su vida. Es decir, que si educamos a nuestros jóvenes Vamos a acabar con este vicio que existe en el mundo, matando nuestro futuro. Porque, ¿Por qué trabajamos en la vida? Por nuestras familias, nuestros jóvenes. Y para divertir con esta música de la parada dominicana. Doctor, ¿cuántas personas al año recupera esta fundación, le quita a ese maldito vicio de las drogas y saca a esas jóvenes de las calles y se recuperan? Muy buena pregunta. Primero quiero decir esto. En 2017, 2018, 2019 se murieron setenta y pico mil de los jóvenes con, con el uso de las drogas en los Estados Unidos. Pero con el COVID y el stress y todo lo que ha pasado, se murieron el año pasado, 2020, como 95 mil, 20 mil más. Es importante entender que la entera guerra de Vietnam en 10 años se murieron 60,000, 60,000. Es decir, que cada año estamos matando más que en la guerra en Vietnam. Entonces, el programa de nosotros, EDUCA, es mundial. La verdad es que hay muchos, muchos jóvenes que ha educado y prevenir que no toman las drogas del principio, que ellos entienden usar deportes, estar con la familia, Ayudar a la comunidad y la gente está muy contenta allá afuera. Claro que sí. ¿Cuál es la forma de la gente conocer sobre esta fundación? ¿Redes sociales? ¿Algún teléfono de contacto? Sí, sí, exactamente. Aquí mismo tú tienes este panfleto que te voy a enseñar en el video: vidasindroga.org o oh, drugfreeworld.org. So, vidasindroga.org o oh, drugfreeworld.org. Ahí mismo cualquiera puede descargar lo material tomar los cursos que están en línea, son gratis. El propósito, ¿tú sabes qué? Que nos unimos todos, todas las naciones, todas las religiones, todas las razas y eliminamos al el enemigo común que tenemos. Ese es el enemigo, las drogas. Gracias, doctor Bernard Kjalfoff, eh, quien es presidente de la Fundación for drugs Free World, eh, Mundo Libre de Drogas. Ahí estamos viendo la carroza de, de la... Del consulado dominicano en la ciudad de Nueva York, ahí lo estamos viendo. También estamos viendo los diferentes grupos Tuateros, los Tuateros, Tuárez, Tuárez, -tua -er -tua -tua -tuares, tuares. los Tuárez. También desfilando en esta gran parada eh, dominicana del Bronx. Esta fiesta apenas continúa. Esta fiesta apenas comienza. Así que arranca para acá. 170 y Gran Concord porque ya arrancó la gran parada dominicana del Bronx.